Bienvenidos a este nuevo video de Python. En este caso vamos a colocar y vamos a explicar los operadores aritméticos, los operadores lógicos, los operadores eh, que maneja Python este lenguaje poderoso. En este caso comenzamos con los operadores aritméticos que tenemos la adición, la sustracción, multiplicación, división, el módulo, la, exponente, la, exponente, la el exponente y el floor division. ¿Okay? En este módulo es muy fácil de entender. El, el, el concepto de esto, pues x más y, x menos y por y, x dividido entre y, el módulo de x entre y, la exponenciación de x con y y el flujo de x con y. Entonces, también tenemos los operadores de asignación, eh, donde el operador eh, nos dan una línea donde está el operador, una línea donde está el ejemplo y una línea donde sale el resultado. Tenemos igual, más o igual, menos igual, por igual eh, que cada uno tiene su significado. Por ejemplo, más igual eh, hace que la variable x sumada con más igual 3 es lo mismo que decir x es igual a x más 3. ¿okay? Lo mismo hace con la resta y con la multiplicación. Y lo mismo hace con el módulo. Lo mismo hace con eh, la división y el módulo y el floor division. Eh, también hace eh, con las comparaciones or, menos, menor, igual. Eh, que eh, menor, menor, igual, mayor, mayor, igual. ¿Ok? Esos son los operadores de asignación. Entonces, lo que vamos a hacer: eh, operadores de comparación que tenemos igual, no igual, eh, mayor que, menor que, mayor, igual que, o menor, igual que. También tenemos los operadores lógicos que son AND, OR, o not and retorna valor verdadero si los, los, los dos estamentos o los dos, las dos variables que estamos comparando son verdaderas, el or retorna verdadero si una de esas variables cumple la condición o de esas condiciones cumple lo que se está diciendo y la variable not eh, guarda el resultado y retorna eh, eh, falso si el resultado es verdadero, ok, entonces el not hace lo contrario que el and, el and retorna eh, un true si estas dos condiciones x-5 y x-10 es eh, verdadero pero el not hace lo contrario entonces vamos a hacer un ejemplo con el idle de python vamos a buscar el idle de python y vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces tenemos que comenzar por los operadores aritméticos y vamos a decir en este caso tenemos una adición que es a es igual a 5 más 6, o vamos a hacerlo de una manera más rápida que es a, eh, print a más 5, eh, perdón, 5 más 6, porque vamos a, a, a evaluar solo los, los operadores aritméticos, también igual 5 o 8 menos 4, Sabemos que es lo que hace cada uno de estos. En estos lo que es operadores aritméticos, igual que el, el módulo 8, módulo de 5, tenemos el 3. La exponenciación, por ejemplo, 2, 24, da un 16. Y el fluidivation, vamos a decir eh, 56, fluidivation entre 3, nos da 18. Ahora veremos los operadores de comparación. En este caso, eh, vamos a abrir un momento de nuevo idle y vamos a decir en comparación: vamos a decir eh, eh, x, vamos a decirle que es 5 y y es igual a 9. Entonces, eh, podemos hacer eh, la comparación de x igual a 5 o de y es igual a 9 o el diferente no igual o mayor o menor o mayor igual o menor igual. Entonces, lo podemos hacer con una condición, por ejemplo, y es igual a 9. Eh, vamos a decirlo, perdón, eh, lo vamos a decir. Y si y es igual a 9, entonces vamos a imprimir que es verdadero. De esta forma nos dice es Verdader. Entonces nos pasamos para lo que es los operadores lógicos Que son los que cumplen las condiciones Y vamos a decir Si Y o Vamos a decir X es igual a 3 Entonces vamos a decir Si X es menor o igual a 3 Y X es igual a Eh, perdón, es menor o igual a 10. Entonces, eh, perdón, si. Si x es menor o igual a 3. O, perdón, y x es menor o igual a 10. Vamos a decir que entonces me imprima. Cumple. Vamos a subirlo un momentico acá arribita. Cumple con las dos condiciones. Dice, cumple con las dos condiciones. Entonces si dice si x es menor o igual a 3, sabiendo que x va, tiene un valor de 3. Y x eh, sea mayor, por ejemplo, a, a 4 vamos a decirle, que me imprima, cumple una condición, porque es lo que hace, cumplir una sola condición, eh, en este caso que es x menor o igual a 3, cumple la condición de que es menor o igual a 3 y como X es mayor a 4 solamente está cumpliendo esta condición por lo cual no, no, no me va a imprimir ningún tipo de resultados. Entonces si, dice, si decimos X es igual a 8 y C es igual a 5 vamos a decir la suma de 8 más 5 sería X más C. Entonces, vamos a decir, si la suma es mayor a 20, podemos decir que me imprima la suma es mayor a 20. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que no va a imprimir nada porque la suma de 8 más 5 es 13, pero si decimos si sí, la suma es menor o igual a 13... Va a imprimir la suma es igual o menor a 13. Entonces cerramos esto. Y nos va a imprimir que la suma es menor o igual a 13. Entonces esto es todo por hoy. Son condiciones, operadores lógicos, matemáticos. Estamos aprendiendo desde cero con Python. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco lo que es este lenguaje de Python.